Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la tercera sesión. Si ya completaron todas las actividades de esta ocasión, deben tener esta insignia. Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor el avance de actividades del lado derecho del curso para ver cuál es la actividad que les hace falta. En esta semana han participado en promedio 15 alumnos. Fueron 18 quienes procuraron participar con su texto conmutativo de la biografía. Los felicito. Si no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se otorga una insignia a quien envió en primer lugar su texto argumentativo. En esta ocasión, la obtuvo David. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 3 se otorgó a Ernesto, Rigoberto y Nicolás. ¡Muchas felicidades! Los estudiantes enviaron la corrección del texto argumentativo de la semana 2. María de Jesús y David... Fueron quienes lo enviaron primero. ¡Muy bien! Recuerden que este viernes es el último día para enviar el texto documentativo de la semana 4. Este domingo, 4 de diciembre, es el último día del curso. Aprovechen para realizar las actividades que tengan pendiente. Ayúdenos a mejorar nuestros cursos entrando a la encuesta de evaluación. Los invito a realizar las actividades de esta última semana. ¡Ánimo! Mucho éxito en la semana 4.